Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Estamos aquí en una nueva serie para el canal, esta vez de un juego llamado One Shot. De este juego ya jugué como 10 minutos anteriormente Pero lo voy a volver a empezar para grabarlo para el canal Es un juego que rompe bastante el cuarto muro al estilo Undertale Pero bueno, vamos allá Iniciar Dedicado para nuestro querido amigo Félix El juicio, o el jurado, no sé cómo se traducirá eso Aromodings, te extrañamos Controles Examinar, seleccionar, esto lo voy a extraer en el video Explora e interactúa con el entorno en los personajes A veces encontrarás un objeto Una vez que lo hayas recogido, podrás seleccionar en tu inventario eh, Cuando el objeto está activo puedes combinarlo con otros sí, objetos Inventario o usarlo en ciertos lugares para poder seguir avanzando. Otros, aunque se puede elegir pantalla completa, se obtiene la mejor experiencia jugando en modo ventana. que eso es lo que estoy haciendo. Eh, y cerrar el juego guardará tu progreso. Okay. Este juego también guarda tu, eh, los progresos automáticamente. tras 300 eventos clave. Bien, bien. Ok. ¿Hola? Ok, me acabo de despertar en este lugarcito Aquí un de televisor, Nico2 recoge Hay personas que se llaman Nico Y esto rompe bastante cuanto muro, se los aseguro, más que donde detalle Es una planta rígida y seca, se rompe una rama y la recojo Unos ojos amarillos y luminosos devuelven la mirada a Nico La agua el oro. la mañana no funciona, bien Mm, a ver Libros polvorientos Es demasiado oscuro para leer Según lo que yo me acuerdo Tengo que coger el mando Y mirarlo para acá El la de luz, Nico puede Entrever la superficie del mando Falta todos los números Excepto el 6, el 7, el 9 y el 4 Tiene el color llamativos 6 rojo, 7 amarillo Azul A ver 6 7 creo era así 9 y menos cuatro. era así no no era así 6 rojo 7 azul 9 amarillo y 4 verdes acceso conseguido Me has encontrado ¿Por qué? Llegaste demasiado tarde, ya no queda mucho del mundo Y lo verás cu en cuanto salgas Este lugar nunca merecen que lo salvaran ¿Todavía quieres intentarlo? En ese caso, recuerda Aquí tus acciones afectarán a Nico Pues hablando a mí Tu misión es ayudar a Nico a salir de aquí Y lo más importante Solo tienes una oportunidad Brian eso me, la primera vez que lo vi, me sacó de, de, de contexto ya que yo no puse ningún usuario, como pudieron ver. Seguro leyó, no, de Steam no tengo ese nombre, tengo Jin en el nombre de Steam y seguro leyó la computadora. Bien, se oyó que una puerta se abrió, así que será esta de Vamos a seguir. Hola, ¿hay alguien aquí? sale de acá, sí. Solo hice esta parte, después de aquí no me recuerdo nada prácticamente. Dentro del frigorífico hay una botella de alcohol, Nicola coge. Ya o sea, me acuerdo de esto. Esto sea, que tengo que coger la rama y la botella de alcohol y le echo alcohol. Y tengo una rama húmeda. Pero debo equipármela y prenderla con la chispa. ¡Ah! Y prender la chimenea. Y se prende esa cosa azul acá. Algo en el suelo reluce con una luz de la chimenea. Parece un objeto metálico pequeño en me la grieta del suelo. Nico lo saca. ¿Y qué era la llave del sótano? Que se usa para abrir esta llave? Esta puerta. Son los ojos amarillos infinitos. Okay, vamos a ver. No puedo bajar más rápido las escaleras. solo lo que puedo ver. Ok, aquí sí me puedo mover más rápido. Y hay un bombillo. Oh, un foco. Vamos a sacar lo que quieren llamar. Esas cinemáticas dibujadas de los ojos indie. Ok. Vámonos acá. Ya sé dónde usar esto, la primera vez me costó muchísimo encontrarla. Ok, ok, ok. Vamos. Corriendo para acá. Ah, tengo que tener equipo. ok aquí ya no me nada. <risa> acuerdo nada lo que queda en el ordenador? Oh. un ordenador son computadoras estas cosas Un viaje rápido. Puedes viajar rápidamente a las ubicaciones que ya has visitado antes seleccionando la opción viaje rápido en el menú. Con las décadas por defecto, ah, para abrir el menú. Eh, viaje rápido no se puede usar en anteriores. Okay. Y aquí sí, que ya no me acuerdo nada. Un robot que ya no tiene energía. Ok. Lo que un robot. de escenario, por que veo... Oh, okay, okay. Bien, bien, bien, bien... Bien... Okay. Mm, ¿Hola? Okay. ok... Una de esas cosas para salí... Oh, ¿Aquí hay una barra de metal? Ah, aquí hay una cama... Puede, ¿Puede que esta cama te resulte familiar por Aquí fue donde me que se en este mundo por primera vez... Lo importante es que de vez en cuando. ¿Eh? Es importante que de vez en cuando dejes morir a Nico. El juego se, se cerrará automáticamente y puedas continuar más tarde, no te asustes. Pero ahora no hay tiempo para descansar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí ya lo he Okay, Ok, vamos a coger la barra metálica y vamos para acá. No, me siento de nuevo. Vamos para acá. Yo llevo... 8 minutos El área que es respirable Ok, pues de ir para abajo supongo, porque ya para arriba no se puede ir Para los lados, no sé Bien, bien, bien, bien, ahora tengo que ir acá Una transición Y... oh, una casa Voy a entrar ¿Esa bombilla? ¿Estás aquí? ¿Y yo? Sí. Bienvenido a nuestro mundo amigo. Me alegro de que me seques con tu presencia. Sí. Eh, gracias. Mm, perdona, creo que me he perdido. Ah, por supuesto. Permíteme que te explique algunas cosas. Antes de nada, ¿puedo saber cómo has hasta aquí? No estoy seguro. He despertado... Me he despertado en una casa rara. Y estaba todo muy oscuro. Ah. Así que despiertate en de una ubicación oscura y desconocida. Ajá. Ya como predije mi profecía. ¡Sí! Ese el salvador que hemos estado esperando. Seas quien sabe a nuestro mundo de la oscuridad de la nada. Mm. Tengo información clave para ti. Por favor, pregúntame lo que quieras. Vale, pues, pues. Quiero saber más sobre esto mundo. No estoy seguro de dónde estoy exactamente. Casi no veo nada y todo está oscuro. Nuestro mundo no siempre fue tan sombrío. Ni estuvo nunca tan quebrantado. Pero el tiempo no espera a nadie, ni siquiera a los salvadores El mundo se ha dividido en tres regiones Ahora mismo estás al límite de los baldíos Hubo un tiempo en el que aquella torre que ves a lo lejos albergaba, albergaba nuestro sol Así que esa cosa tan alta, ah, la de la cinemática, cinemática. <ríe> A medida que avances hacia el centro de las otras regiones En alguna parte de esta base debería haber un mapa Me servirá mucho ese mapa. Quiero saber más sobre la bombilla. Encontré esto en contexto de la casa que me desperté. En tus manos está nuestro nuevo sol. ¿Vuestro sol? Sí. Hace años, nuestro sol anterior se alzaba sobre aquella torre que arrojaba y vitalidad al mundo. Pero un día, la luz se apagó. Vaya, el mundo sigue dependiendo de un hilo. Pero en la superficie de este mundo abunda un elemento llamado fósforo. Afortunadamente para nosotros ese elemento más la energía de nuestro sol anterior. Ahora es nuestra única fuente de iluminación, pero su energía es limitada. Cuando se apaga la luz en nuestro mundo también lo hará. Pero ahora que estás aquí, con el nuevo sol no hay ningún problema. Tendrás que llevarlos a la torre. Parece que está un poco lejos. Así comienza tu peregrinación. Además, el sol es frágil, así que ten cuidado. Si el sol se destruye, el mundo acabará en un instante. Vale. Quiero saber más sobre el ganador. En la casa encontré un ordenador, no dejaba de decir cosas como tus acciones no afectarán a Nico, pero... ¿Nico soy yo? ¿Esos mensajes son para otra persona? Para mí mm, Por los datos que tengo diría que quieren llegar a hacer el mensaje a Brian ¿A Brian? Sí Esa es nuestra divinidad Si tú estás aquí significa que Brian tiene... también lo está Voy a enterar a lo de tu viaje En realidad ya lo he hecho ¿En serio? Pero si sí, no he visto a nadie ¿Aún no has entrado en contacto con Brian? Creo que no. Hacer el portal del sol tienes el don sagrado de comunicarte directamente con Brian. Nadie no más procesabilidad, esa habilidad, ni siquiera yo. Por favor, cierra los ojos y concéntrate. Ok. Cuarto mudo, over 9000. Hola. Brian, ¿estás ahí? Sí. Vaya. Intento de conocerte, verdad. Me llamo Nico. Oiga, alguien. Pero Perdido que se llama Brian. Es no tengas miedo de pedir ayuda a Brian, al fin y al cabo eres el mesías, quiero saber más sobre volver a casa, vaya, no quiero ser impertinente pero no tengo claro esto, aún si sigo sé saber cómo he aquí, estaba como más de unas horas y ahora parece que estoy en una pesadilla, solo quiero irme a casa, <risa> tu misión es salvar nuestro mundo, del mismo modo que mi misión es de nuestro mundo, no puedo llevarte más allá para lo que estoy programando, lo siento, uff, Ok... Creo que es todo lo que debería ser por ahora. Excelente. Te deseo mucha suerte. Supongo. Bueno. Hey. Voy a entrar a la casa. Otra computadora. No funciona. ¿Aquí qué hay? qué es? Una especie de máquina pequeña. Me pregunto qué era. Noto cómo se merece un poco el pelo. <risa> un montón de pequeños y brillantes amarrones nadando en el tarro. Ok. Y que debo poner el sol Pedazo de máquina parece que no era nada Hay un agujero que te poner en el centro Parece el cajarro Esa es la vara, oh, wow oh, no No voy a romper eso La vara? No, no pasa nada Pues déjame ver qué hago, déjame ver qué hago tenemos que buscar algo para meter en la máquina esa del fondo, del pasillo A ver, a ver, con la vara le puedo dar a uno de esos robots y que me salte algo Parece que está bien se va a dar la energía. Aquí aquí otra caja La ah, a poner el mobile, ¿pueden leer Es una batería por lo que leí La cañería no sirve, no cabe por la ciudad, pero. Vamos a tener que encontrar alguna forma de planarla Okay, vamos a no esta sé. cosa. esa, otra cosa para leer. A usted lo voy a leer porque parecen cosas con números, así que voy a leer lo que parecen reglas o algo así. Un robot no puede herir a un ser humano vivo ni permitir que se, que se reciba daño debido a su posibilidad. Un robot debe obedecer las órdenes que le den las personas, a no ser que en crisis anales entren en conflicto con la primera ley. Un robot debe salvaguardar su propia existencia siempre que en ello que que ello no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Oh, ok, son normas para los robots. Un mapa, screenshot pues, para esto. Y vamos a seguir. Tengo que salir de aquí parece, porque no hay nada que hacer. Uh... Sí, aquí hay una especie de fábrica o algo así. Un robot encima de la transporte de ahora, parece que no tiene energía. Ningún... Bueno, no se puede energía así que no lo voy a seguir leyendo. Oh, oh, palo, palo. Eh. ¿Quieres que aplaste la tubería con esto, bro? No quiero que se cambia demasiado. Bien. Yeah. Sí que da miedo. Ok, tengo la palanca. Vamos a ver la caja de otro lugar ahora. Vamos a ver si hay algo más. A Al parecer no. ¿Cómo que sigue funcionando si no tienen energía ninguno? Vamos a ver, bueno, podemos volver al lugar del inicio, ahora. Y... Ok. Esta barra debería poder abrirla. Bien, se abrió. Por aquí un pequeño cubo de metal y el se que está una... Parece una piscina en una máquina. Por el lado pone batería solar. Ok, entonces esto va en... Esto acá. Por lo que puedo ver. Bien. ¿Qué pedazo de máquina. No parece que haya nada, una agujera en el centro, no, pues sí, pero no me la equipé Batería rota Dios, ¿me equipa Bien, la batería encaja ¿Sí? que dejarla a la perfección, así que vamos a probar el camino Pero no ha ocurrido nada Está rota Oh, creo que la tengo que combinar con el sol Parece que vamos a probar el camino Mmm... Ah, esto no. es, creo que es esto, creo que es esto, espero que esto creo es si esto de acá Esto creo que lo tengo que sacar la batería para cargarla si ocurre nada. Ok, para que cambio de escena. No me da nada de interesante. ¿Para qué utilizas? ¿Este robot sobre de flores? ¿Un robot? No tiene energía de ir más wow ¡Una casa! ¡Oh! La bombilla. ¿Entonces tú eres en los días? Eso me han dicho. Esperaba alguien más alto. A menos me que no parezca un gatito. ¿Eso es lo que eres, un gato? ¿Un tipo de gato? No, no. Soy una persona. Tienes ojos de gato. Pero los gatos son cuatro patas. Bueno, da igual. Una que como tú, Mesías, no me da buenas cuidados. Ese robot te dice que no hay equivocación. Lo sé. Ay. Estos son frío, pero sinceramente creo que sería el mejor que te magiaste si dejas el mundo morir de forma natural. El mundo lleva mucho destruyéndose. Este tipo de decades es muy improbable que el pueda arreglarla. Y has visto lo terrible que puede llegar a ser. No es mucho, aún en realidad. Tampoco puedo... Podemos marchar a Ah, entonces acabas de llegar. Entonces seguro te dije que la lo Ajá. Eso no se supone que la bombilla... Eh, el sol, ¿no? Sí, en lo más alto. Sabemos que da todo el rey al ver una fuerza que nadie puede comprender. Y el poder se vuelve más fuerte. El poder se vuelve más fuerte en lo más alto. Puede que te envíes de regreso al caso una vez que haya completado la misión. Vaya. Aunque tampoco me das mucho caso Ok, ¿y esto de acá qué es? No toques eso, por favor, vaya Voy dañar curiosidad ¿Qué es? Una batería de aire se va a mantener en funcionamiento El generador principal de los valios se queda sin energías en un tiempo No duró ni una semana sin el sol Lo siento Lo único que podemos hacer es aprovechar lo que tenemos Hay algo que está en el estante, no es un señal Puedes coger si quieres, puede hacerte ayuda ¿Puedes estar segura? Sí, tengo muchos Gracias esa tarda mucho más de 10 minutos nadando. Aquí hay una cama. Una cama en esta mitad. Me parece muy cómoda. Habla con esto. ¿Qué hay dentro de la torre? No lo sé, nadie ha entrado nunca. Al menos nadie ha conocido la historia. Entonces, ¿quién la construyó? ¿La construyó? ¿Hasta dónde se conoce? Llega ahí desde el origen de los tiempos. Conozco a alguien que quiso estudiarla, pero... Ah, sí, nunca me dijo si se fue. Si sí fue. La música se apagó, podría que no. ¿Necesitas más ayuda? No, gracias. Ok, pues no. Otra transición. Esto se cerrado. ¡Ah! Un momento. Visto que te dirigías en esta dirección, las minas abandonadas llevan mucho tiempo. No puedo garantizar que sean seguras. Si. ¿Sí? Si ¿Sí debes sentar mi debes, me más una vez. Oh, gracias. Hay un se dispositivo en el suelo, parece una cámara Más no bien lo que queda de una cámara En algún momento puede que... Eh, puede que parte un ¿no? robot Oh, vaya... O oh, no lo sé, es tan insegura hasta Puedo ver un bien a la distancia No te de tanto al borde Oh, lo siento Parece que hasta la entrada del túnel se ha derrumbado Sin un vehículo no podemos continuar ¿No podemos caminar? Yo sí, pero antes eh, sería incumplimiento de las normas de seguridad, no lo puedo permitir. En cualquier caso, ¿qué okay, más adelante? Una regla enorme de, de minas subterráneas. Son la fuente de combustible de metal sin fósforo de este mundo. Eso es lo que impulsó el, al mundo hacia la era industrial. Y ya están perdidas para siempre, llevan tiempo perdidas. Cuando eso se apagó, lo primero que no. entre el pánico inicial por las minas. E incluso se llevaron a los robots y le dieron otras funciones. Tiene sentido. Había uno que no dejaba de insistir en volver. Ah, sí. Espero que esté bien. Pues okay. Voy dejando por aquí. Así que. Espero que os esté gustando. Voy a grabar el siguiente capítulo justo ahora porque quiero grabar parte de capítulos para el fin de semana. Y bueno, hasta la siguiente, amigos.